que tenemos que tomar como mujeres cada uno de los hombres acompañando esta situación crítica crímica que está atravesando nuestro sueño frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos gracias a la distribución de la riqueza de este